Hola, bienvenidos al curso. Eh, semanalmente van a tener diferentes tipos de actividades. El curso es totalmente a distancia. Y como pueden ver, en la parte de abajo hay un cartapacio que contiene una serie de documentos que deben leer. Eh, está el prontuario y también un calendario de actividades. Está asignado la película la educación prohibida que deben ver y comentar algún foro que hay abajo también para esto. Hay un cuestionario que me interesa que puedan contestar para conocer a quiénes son. Y hay un foro de presentaciones donde me interesa unos datos sobre ustedes de tal manera que pudiésemos este, conocernos mejor y, y tener mejor actividades para ustedes. Así que hay una serie de actividades y espero que puedan este, disfrutar las actividades y disfrutar el curso. Suerte.